La tecla de escapar es un as bajo la manga. Voy a dar un clic aquí sobre la capa de texto, voy a poner Control t y tranquilamente puedo achicar este texto. Si no me gusta, puedo presionar en primera instancia el botoncito que está aquí. Control t de nuevo, voy a rotar el texto. Ahora puedo presionar de manera directa sobre la tecla de escapar. Y si por si acaso presionas la tecla de C en el teclado, que vendría a ser la herramienta de recortar, basta con que presiones otra vez la tecla de escapar para salir de ese menú contextual. ¿Qué tal te ha parecido toda esta información? Déjanos tu comentario, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para recibir más notificaciones y nos estaremos viendo muy pronto en otro curso completo.